De voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Oye, mami, mami, mami, contesta, testa, testa, testa. contesta testa, testa, testa. Para ti, mi primer millón, primer millón. Pa ja, mamá, comprar una grande, gran mansión. Pa papá, pa, en la cochera, una colección. Para mí bendecido solo por tu amor. Para ti mi primer millón primer millón. Para ti mi primer millón primer millón. Para ti mi primer millón primer millón. Para ti mi primer millón primer millón. Ti, mi primer millón, primer millón. Que lo no iba a pensar que solo por cantar, que pensar en tu piel, yo lo iba a lograr. Entonces fecha me dediqué, cuando entonces me los gané, ellos piensan igual que yo, pero no saben el porqué. Agarra entonces vamos a viajar, a donde nos lleve la vida, ven donde nadie nos conoce, rehacer. Nuevos recuerdos bonitos y ver cómo van creciendo esos peques, cómo van creciendo esos peques. Deberíamos salir esta noche, mami, Barcelona o Miami, a la a París. No preguntas el por qué Hoy te quiero a que Me siga el boleto Yo lo compro pa ti, pa ti, pa ti Tópate, yo lo no compro, tópate Tienes a tu padre y madre Que conmigo va a salir para ti, tópate De regreso, tópate Un arroz en cada cita Sin dejar de verte a ti yeah. Y que esto parado si nos por todo el mundo Tomamos un avión y dejamos nuestras vidas atrás Concierto tras concierto, noche tras noche Terminé en un hotel Pero solo estoy yo Para ti mi primer millón, primer millón Pa' mamá comprar una grande, gran mansión Pa' papá en la cochera una colección Para mí bendecido solo por tu amor Para ti mi primer Let